Vamos a ver cómo podemos escanear con Google Drive documentos. Aquí tenemos Google Drive, lo abrimos y es recomendable crear una carpeta para guardar todos los documentos escaneados. Yo aquí tengo una que se llama escaneado. La abro. Y ahora en la parte inferior derecha vemos un signo de más. Lo pulsamos y nos salen varias opciones. Pulsamos sobre escanear. Tenemos aquí... La imagen que queremos sacar la enfocamos bien y le hacemos una foto. No importa que sobre por los lados. Si nos ha quedado bien le damos al tic de la parte superior. Si queremos añadir más hojas tenemos que darle al signo más que aparece en la parte inferior. Vemos aquí, sacamos otra foto. Si vemos que está bien le damos a aceptar. Bueno, pues estas fotos podemos ver cómo han quedado. Si vemos que no han quedado muy bien, que en este caso han quedado bastante bien, puesto que el fondo contrasta mucho con el blanco, le damos a la herramienta de recortar. Como vemos, en este caso lo ha recortado bien. Si no fuese así, tendríamos que recortarlo manualmente. Pasamos a la siguiente hoja, vemos exactamente lo mismo. Si fuese necesario, también podríamos utilizar el botón de girar. Bueno, y ya lo único que tenemos que hacer es darle al botón guardar y se guarda nuestro archivo PDF en la carpeta escaneada